Claramente, gripe vamos a tener este año. El año pasado no tuvimos, porque con el aislamiento obligatorio toda la gente permanecía en sus hogares y no hubo circulación de influenza. Creemos que este año va a haber circulación viral, por lo tanto hay que insistir en la vacunación antigripal. El dilema que puede tener un individuo es... Si me doy la del COVID porque me toca, porque la necesito, porque me llamaron y me doy la antigripal. Podemos utilizar las dos cosas, ¿sí? Sabemos que debe haber un mínimo de 14 días de distancia entre una vacunación y la otra. Y volviendo a la vacunación antigripal, esta está indicada en población sana, que va de niños de 6 meses a 24 meses, población mayor de 65 años. Todo ese universo de individuos tienen indicación de vacuna antigripal. También tiene indicación de vacuna antigripal las mujeres embarazadas. También tiene indicación de vacuna antigripal. El grupo etario, esto quiere decir todas las personas que comprendan la edad desde los seis meses en adelante o menores de 65 años con comorbilidades. Significa insuficiencia renal crónica, significa algún trastorno de su sistema inmunológico, significa alguna enfermedad oncológica, significa un paciente trasplantado, eh, significa un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo este universo de personas, por más que no cumplan el rango etario de indicación de vacuna antigripal, deben recibir la vacuna antigripal.